El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, afirmó que era imposible detectar el faltante de vehículos del corralón en la entrega-recepción con la anterior administración, por lo que la ausencia de los autos no se hizo evidente sino hasta que fueron convertidos en chatarra. Recordemos que el pasado martes 11 de abril, el titular de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, Bernardo Arrubarrena García, informó que detectaron un faltante de vehículos en el corralón con respecto a los 5.602 reportados por el anterior ayuntamiento. El Edil Capitalino indicó que los vehículos faltantes se detectaron hasta que fueron retirados por la empresa Sánchez y Sánchez Consultores, a la que pagaron 23 millones 400 mil pesos por el total de unidades convertidas en chatarra, es decir, casi un año después del inicio de su administración. El funcionario de la comuna deslindó a la empresa de esta irregularidad y apuntó que quienes tendrán que rendir cuentas son los que hicieron la entrega al actual gobierno municipal. Eduardo Rivera confirmó que hay una investigación iniciada por parte de la Contraloría Municipal municipal, a fin de comenzar a deslindar responsabilidades y esclarecer este caso ante las instancias correspondientes.